Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar una tarde más con nosotros en estas actividades, estas charlas para los amigos del IAC. Mi nombre es Alejandra Martín y soy gestora de la oficina de transferencia de acciones institucionales del IAC. Y esta tarde eh, vamos a hablar sobre un tema apasionante, eh, sobre el telescopio James Webb, y tenemos la suerte de contar para ello con los investigadores Macarena García y e Ismael Pérez, eh, Solo decirle un par de pinceladas muy breves porque eh, prefiero dejarles tiempo a ellos, eh, ellos nos hablarán eh, durante unos 30 minutos y luego tendremos, eh, tendrán ustedes tiempo para hacer las preguntas e interactuar con Macarena y Inmael. Pues, eh, eh, Macarena e Ismael nos van a hablar sobre el telescopio James Webb, eh, sobre la astronomía en infrarrojo, eh, los instrumentos que tiene el telescopio y, y los, los, los principales proyectos eh, que se quieren acometer con ellos y, y el estado en la misión, eh, el estado de la misión que como ya saben se lanzó a finales del año pasado. Macarena es de Santa Cruz de Tenerife y, y eh, Física, hizo su tesis doctoral en, en Madrid y luego continuó su estudios de, post, de postdoctorado en Alemania y desde hace ya mucho tiempo que está involucrada en, en este proyecto. Desde en 2015 comenzó a trabajar para la Agencia Espacial Europea. Eh, ella no, es, no, no trabaja para el Instituto de Astrofísica de Canarias, sino para la ESA, pero colabora con, con el IAC. Y, y actualmente lidera eh, el equipo eh, que, que lleva el instrumento MIRI, que ella nos contará en detalle a continuación. Ismael es, eh, es investigador titular del IAC y profesor de la Universidad de La Laguna desde, desde, desde 1985. Él hizo su tesis doctoral en Alemania y distintos postdoctorados en, entre la Universidad de Bonn y el Planck. Tiene mucha experiencia en, en programas de, de observación espacial y ha, ha, ha participado en muchos descubrimientos espaciales. Se dedica a, a proyectos de investigación, en el estudio de la evolución eh, y formación de las galaxias y, y ha participado junto con Macarena en... En la preparación para estos programas de observación eh, que se van a llevar a cabo, que se están llevando a cabo con este telescopio. Y quería aprovechar eh, para recordarles que tenemos, hemos, ya in, hemos iniciado el nuevo programa de charlas, eh, que durará hasta junio del 22, ya está la segunda charla de, de esta nueva sesión, pero todavía están tres charlas muy interesantes por, por venir y queríamos anunciando a través de nuestra web y las redes de LIACE. Y sin más, doy paso a Macarena y Emma, muchas gracias por estar con nosotros. Okay, bueno. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Se me oye bien, por primero? Sí, perfectamente. Vale, voy a compartir la pantalla y podemos empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y, y muchas gracias por la oportunidad de hablar con, con toda la audiencia de, sobre el telescopio espacial James Webb. Um, de manera muy rápida, el telescopio Webb podemos decir que es el telescopio más grande, potente y, y más sofisticado que hemos lanzado nunca al, al espacio. Y realmente eso solo es posible a través de una gran colaboración internacional. Y este mapa. No es para que se lea ninguna de las palabras que hay, pero es solo para dar una idea del número de instituciones y, y países que han estado detrás de, de que web sea posible. Y la, y, y de hecho, hay miles de personas detrás del proyecto que lo han hecho factible. Hay tres agencias involucradas, una es la NASA, que es la que lidera el proyecto, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, cuando hablamos de Europa, ¿cuáles son las contribuciones que, que Europa ha hecho WEB? Y son varias y bastante importantes. Primero, el lanzamiento, del que ya hablaremos un poquito más adelante, se lanzó en diciembre en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa. Eh, también la Agencia Espacial Europea contribuye con dos instrumentos: el 100% de un instrumento que se llama NIRSPEC y la mitad del instrumento Miri y luego Ismael hablará sobre los instrumentos científicos y todo lo que van a ser posible con ellos. Y finalmente, la ESA también ofrece un equipo de astrónomos e ingenieros para dar apoyo a las operaciones científicas. Y yo soy parte de, de ese equipo que está desplazado a, a Baltimore. Este es el diseño final del telescopio web. Es un diseño muy abierto. Y lo, lo primero que llama la atención es el telescopio primario que es el, eh, el espejo primario, que es un espejo de 6 metros y medio, segmentado, tiene 18 segmentos y están recubiertos de oro. Entonces la luz se refleja en el espejo primario, va al espejo secundario, que está aquí justo adelante, y después entra en la, en la parte posterior del telescopio donde está situado el módulo con los instrumentos científicos y el instrumento de guiado. Otro de los aspectos importantes de Webb es el escudo solar o parasol, que es, eh, de nuevo es muy grande, tiene el tamaño básicamente de una pista de tenis, y cumple una función muy importante. Son cinco capas muy finas, un material que se llama capton, y la función que cumple es de aislar el telescopio de la radiación solar. Por lo cual, Webb siempre se dice que tiene dos, um, digamos, dos partes. La parte esta, que está siempre mirando hacia el sol. Y la parte fría, que es esta, esta es la parte caliente, y la parte fría, que es lo que es el espejo primario de los instrumentos, que está aproximadamente a unos 300 grados de diferencia. La parte caliente, aproximadamente 85 grados. La parte fría, unos menos 260, depende de qué instrumento. Con lo cual, hay una gran diferencia. Y eso es muy importante porque es un observatorio que observa en el infrarrojo. Y luego Ismael hablará un poco de, de la importancia de, del aislamiento térmico para el infrarrojo. Y luego, finalmente, aquí debajo está el módulo de soporte de, de la nave. Antenas de comunicaciones, ordenadores a bordo, etc. Y quería solo, muy rápidamente, enseñarles una fotografía de uno de los segmentos del espejo primario. Mide, cada segmento mide más o menos 1,3 metros de lado a lado. Y aquí se puede ver bien eh, el tamaño, el recubrimiento de oro. ¿Y por qué oro? Pues porque el oro refleja muy bien la luz infrarroja. Y si lo miramos por detrás, se ve que realmente... Mmm, no es tan grueso como parece aquí. El, el espejo, de hecho, está hecho de un material que se llama berilio. Y el porqué del berilio es porque el berilio es un, un elemento muy resistente a variaciones de temperatura. Y es flexible, pero a la vez resiste a variaciones de temperaturas, que en el, en el caso de huevo es muy importante para que conserve su forma. Y aquí se puede ver cómo. Eh, no es tan grueso como podría parecer cuando se le ve por delante, sino que tiene toda esta especie de, como una malla hueca. Y el motivo es por, es por el que tiene que tener esa, esa forma y porque te, tiene todos estos huecos es que es importante que sea un poquito flexible. Y esto es un actuador, detrás de cada uno de esos espejos hay un actuador y luego veremos para qué lo utilizamos. Pero básicamente es para hacer la forma perfecta, digamos, de, del espejo. Y es una tecnología muy similar al espejo segmentado que se utiliza en el Gran Telescopio de Canarias. Y a continuación no sé Ismael les va a hablar del de infrarrojo y cuál es su importancia y por qué estamos tan interesados en él. Sí, muchas gracias, Macarena, y muchas gracias a los organizadores y a los participantes en, en esta charla. Eh, yo quiero empezar un poco eh, explicando para los que no conozcan mucho de lo que es el, eh, lo que observamos en qué tipo de luz observamos en astronomía y prácticamente observamos toda, todos los rangos del espectro, todos los tipos de luz conocida. Le damos diferentes nombres pero en realidad no se trata más que de ondas electromagnéticas y la diferencia entre unas y otras es la, eh, la longitud de onda. ¿no? Entonces empezando por la izquierda en la, en la figura de abajo tenemos los rayos gamma, después tenemos rayos X, después tenemos ultravioleta, después tenemos una, una eh, un rango muy pequeño en, este, en esta representación, que es lo que ven nuestros ojos, que es el rango visible, y también es lo que, lo que vemos eh, con telescopios, digamos, tradicionales, ¿no? desde Tierra. ¿no? Después tenemos esa, esa región bastante grande, que es el infrarrojo, que dividimos en varias partes, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, eh, infrarrojo lejano, eh, debajo de esa, de esa franja pueden ver los telescopios, algunos de los telescopios que han funcionado en, este, en estos rangos. ¿no? Entonces, el, el telescopio espacial Hubble se especializó en el, en el rango visible, el, el James Webb, eh, sobre todo en el infrarrojo cercano y medio, un poquito en el... Eh, Karina, eh, perdón, se, se, ha, ¿se ha bloqueado? Se ha bloqueado. Eh, eh. Si quieres, Ismael, continúa explicándonos sobre el espectro electromagnético, lo que estabas comentando. Sí, un poco en, en esa figura, en la parte superior lo que tenemos es dos, eh, un, una, una foto de un incendio, un, un bombero intentando rescatar a una persona eh, sinestrada. Y entonces la, la foto de la izquierda es el rango, en el rango visible, está todo lleno de humo y no podemos ver a la persona sinestrada que está en el suelo. Y sin embargo, con una, con una cámara térmica, una, también se llaman cámaras de visión nocturna eh, o cámaras infrarrojas, podemos detectar a esa persona porque eh, todos los cuerpos emiten, emiten más o menos, pero emiten, en, en, en este caso concreto nuestros cuerpos emiten en el infrarrojo. Entonces podemos detectar fácilmente a personas por su emisión en el infrarrojo. no La temperatura corporal que tenemos, más la ropa que llevemos, etc. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, Entendido, sí, sí. Eh, no sé si Macarena está intentando compartir la presentación, no sé si nos escuchas, Maca. Eh, ¿la, ¿La presentación la tienes tú también, Ismael? Eh, no, no la eh, vamos a ver. Eh, Yo tengo una parte de, de ella. La tengo, pero no funcionarían los vídeos que quiero enseñar ella. Vale, bueno, pues vamos a, a ver si Macarena consigue. No si no te consigue, yo, puedo, yo puedo mostrar la presentación sin los vídeos. Creo que se ha salido para volverse a reenganchar, pues si puedes mostrarla tú, aunque los vídeos los, los presente ya vale. un poquito más tarde, mejor, ¿no? vale. Bueno, mientras Ismael va presentando, simplemente comentar que nos están hablando y compartiendo información sobre un proyecto súper ambicioso a nivel mundial en el, en el ámbito del espacio, que lleva más de 25 años eh, fraguándose por una colaboración potente de, de más de 17 países. Eh, no sé si Ismael. Sí, estoy intentando... Hola, ¿se me oye ahora? Ahora sí. Ah, sí. oh, vaya, mil disculpas, no sé qué ha pasado. Déjame que vuelva a compartir. Mm. Para quienes se han incorporado ahora, estamos teniendo un pequeño eh, contratiempo técnico. La presentación, a ver si la recuperamos. Ahí, ahí a está Maca. Estábamos aquí. Correcto. ¿Qué tal se ve ahora? 100. Sí. Bueno, muy bien. Perfecto. Muy bien. <risa> Perdón, sí, perfecto. no sé qué ha pasado. Eh, lo, lo que comentaba antes, abajo tenemos los diferentes tipos de, de luz que estudiamos en astronomía, todo, toda, todos los rangos prácticamente y arriba es un ejemplo de lo que significa la astronomía infrarroja. ¿no? Una foto en el rango visible, eh, no vemos casi nada, nada, vemos un poquito al bombero, pero, pero nada más de esa estancia, mientras que a la derecha vemos a esa persona tendida en el suelo y gracias a la, a la radiación que emite, radiación infrarroja, eh, podemos localizarla y salvarla. Eh, a continuación, eh, vemos un poco... ¿Por qué Porque es necesario observar en el infrarrojo desde el espacio? Entonces, eh, ahí tenemos una serie de, de eh, satélites espaciales desde rayos gamma, Fermi, Chandra, rayos X, algunos en, la, en rangos del Hubble y de, y de James Webb, eh, Roman, Euclid, No se están desarrollando, todavía no, no funcionan. Vemos debajo un avión, Sofía, ¿Por qué vemos ese avión? Pues porque tiene un, un telescopio infrarrojo de dos metros y medio. Eh, es muy interesante lo que, lo que hacen, pero no, tan, no, no, no pueden llegar a ver objetos tan débiles como los que se pueden observar desde el espacio. ¿no? Y después a la derecha tenemos radiotelescopios como ALMA en Chile, como el SKA que se están desarrollando en Australia y, y Sudáfrica. ¿no? Y en el centro vemos ejemplos de telescopios en tierra Rubin y los eh, telescopios extremadamente grandes, eh, observatorios de Canarias, podríamos incluirlos ahí. ¿no? Funciona en un rango similar al, de, al del Hubble, rango, rango de longitud de onda similar al del Hubble y al, al Web, pero el Web puede llegar a longitudes de onda mucho más largas, hasta unas 28 micras, y además no tiene todos los impedimentos que tienen los telescopios en tierra como es la, la, la atmósfera. ¿no? Eh, a, a continuación, vemos un poco qué tipos de... ¿Qué objetos astronómicos estudiamos en el infrarrojo? ¿Qué tipos de objetos emiten en el rango infrarrojo? Por un lado están los objetos intrínsecamente fríos. Eh, el cuerpo humano, por ejemplo, es, no, es, no tiene una temperatura muy alta. Es esa imagen que veíamos, un detector infrarrojo es capaz de ver esa, esa radiación. Eh, en el caso de objetos astronómicos lo mismo. Eh, a un rango diferente de temperaturas, obviamente. Podemos ver también objetos cubiertos de polvo, o sea que el objeto puede tener, tener diferentes temperaturas, más, más altas, más bajas. ¿Nadie bueno, eh, viene aquí? Eh, pero el polvo lo que está haciendo es eh, oscureciendo, eh, absorbiendo la radiación en el rango visible y después veremos que la, la emite en el infrarrojo. Y por otro lado tenemos lo que llamamos objetos lejanos, galaxias en general, que en este caso se trata de un efecto cosmológico, la Debido a la expansión del universo, la luz que nos llega tiene longitudes de onda diferentes de la luz emitida por los objetos. Entonces, eh, eh, la luz está desplazada en nuestro sistema de, de, de observador hacia el infrarrojo por un, eh, bueno, una serie de, de factores que de, de, en, en astronomía de, de, de, denominamos el desplazamiento al rojo. No es, no es muy importante, ahora lo entenderemos un poquito mejor. ¿En qué consiste eso? ¿no? En la siguiente transparencia vemos algunas fotos de, de los instrumentos. Los instrumentos, como ha dicho Macarena, son muy complejos y, y producto de, de la colaboración internacional entre las agencias espaciales de, la, de, de Estados Unidos, NASA, de Europa, ESA, de Canadá, CSA y también de, de centros de investigación y la, y la industria aeroespacial. ¿no? Estas son fotos de, de las pruebas que se hacen en tierra antes de, antes de integrar los instrumentos con el, con el satélite. ¿no? Cada, cada instrumento eh, ha, ha, lleva, ha llevado a desarrollarlo pues, más, más de una década. ¿no? El, proyecto, el proyecto web empezó formalmente en el año 96, o sea que llevamos ya más de 25 años eh, de trabajo, llevan en las diferentes agencias. Eh, eh. Bien... Eh, instrumentos, no vamos a dar muchos detalles, pero eh, ¿tiene cuatro instrumentos y por qué cuatro y no, no uno solo? Bueno, porque no se puede hacer todo con un solo instrumento. ¿no? Igual que tenemos, por ejemplo, en un teléfono móvil tenemos la posibilidad de obtener imágenes o la, la posibilidad de obtener vídeos. Pues en el caso de instrumentos de astronomía también hay una gran diversidad de, de, de, de técnicas, ¿no? de rangos espectrales que se quieren observar, de si se quiere hacer imagen, si se quiere hacer espectroscopía, etcétera. ¿no? De, esta, de esta figura vamos a pensar en dos, en dos cosas, eh, las temperaturas a las que, a las que operan, ¿no? 37 grados Kelvin o 236, que eso equivale a 236 grados bajo cero. Entonces eso se consigue gracias a ese escudo eh, solar que comentó Macarena al principio, eh, eh, el hecho de que no dejemos llegar la radiación del sol a, a, al telescopio, a los instrumentos, eh, produce lo que se llama enfriamiento pasivo y se puede llegar a temperaturas muy bajas. Pero en algunos casos necesitamos temperaturas todavía más, más, más bajas, como veremos a continuación. ¿no? Eh, el siguiente instrumento es NIRSPEC, que es un espectrógrafo. El espectrógrafo es, eh, bueno, tenemos ahí un ejemplo, dejamos pasar la, la luz a través de un prisma, entonces tenemos las diferentes colores de la luz, ¿eh? es un, un, un espectrógrafo funciona de forma muy, muy similar, no necesariamente utilizando un prisma, que también a veces utilizan prismas, pero también con, con eh, elementos ópticos que se llaman redes de difracción. ¿no? ¿Qué tiene de particular NIRSPEC? Eh, que puede obtener espectros de más de 100 objetos astronómicos eh, simultáneamente, o sea, de una sola vez se pueden observar eh, 100 objetos que están muy juntos en el cielo eh, y entonces si multiplicamos eso por el número de observaciones que va a hacer Nisperg a lo largo de la vida útil de, del web, pues se convierte en algo muy, muy ambicioso. ¿no? El siguiente instrumento del que queremos hablar es en el que Macarena conoce perfectamente todo, eh, todo sobre ese instrumento, que es MIRI, es el instrumento más frío, entonces en este caso no es suficiente el enfriamiento pasivo, hay que, hay que enfriarlo más, es como, tiene, tiene como una especie de nevera, para enfriarlo todavía a una temperatura más, más baja que los otros instrumentos. En este caso, eh, opera a 6.4 grados, grados Kelvin, cerca de lo que se denomina el, el, el cero absoluto. ¿no? Eh, con miris se pueden obtener imágenes, se pueden obtener también espectros, se puede hacer lo que se llama eh, espectroscopía a campo integral, o sea, observar una zona de cielo pequeña, pero tener un espectro para cada, para cada posición de esa, de esa zona de cielo. El siguiente instrumento es eh, FGS y NIRIS, esto es contribución de la Agencia Espacial Canadiense, y es el sistema que va a utilizar el, el web para, para guiar, pero también eh, NIRIS, con NIRIS se puede obtener imágenes y, y, y también espectros, espectros parecidos a NIRSPEC, muchos objetos en cada, en cada observación. Perdón, un momentito voy a tomar algo para las dos. Disculpe. Y, y una, una peculiaridad es que se puede utilizar en, en paralelo con NIRCAM, por ejemplo, podemos observar dos zonas de cielo difere, diferentes simultáneamente. ¿no? Bien, a continuación algo sobre la ciencia. ¿no? En, en, en 15 minutos tengo muy poco tiempo para contar sobre esto, pero voy, voy a intentar resumir algunos de los aspectos más importantes, ¿no? Cuatro grandes áreas de investigación, objetos de primera luz y reiniciación, formación de galaxias, nacimiento de estrellas y sistemas planetarios, planetas y el origen de la vida. Pero eso no, no es todo, prácticamente web funciona para muchísimos proyectos, prácticamente cualquier proyecto en astronomía se va a beneficiar de la, eh, la capacidad de observación del web. ¿no? Este es un esquema del, del universo, donde lo que estamos viendo es digamos una máquina del tiempo, eh, cuando observamos el universo en, en, en astronomía, estamos realmente viendo el pasado, no vemos el presente. Incluso si, si observamos el sol, por ejemplo, cuando estamos en la playa y recibimos la, la, la luz solar, esa luz solar ha tardado ocho minutos en llegar a nosotros. ¿no? Eh, en el universo tarda, obviamente, mucho más, depende de qué, qué zonas, eh, a, a, qué, a qué profundidad podam, podamos llegar. Eh, con el telescopio Hubble se ha podido llegar hasta distancias muy, muy grandes, pero eh, queda todavía por descubrir y por analizar en detalle eh, la formación de las primeras estrellas y la formación de las primeras galaxias. Y eso es lo que va a hacer el web, está, está optimizado para eso. ¿no? A continuación, vemos un poco eh, algunas imágenes obtenidas con el Hubble. De, de galaxias, a la izquierda tenemos galaxias cercanas, el universo prácticamente cercano a la Tierra, M87, la galaxia del remolino, etc. Y a la derecha tenemos ya eh, galaxias eh, en los orígenes, no en los orígenes del universo, pero a distancias muy grandes, cuando eran muy jóvenes. ¿no? Entonces vemos que es, hay, hay diferencias entre ellas, ¿no? el, el universo ha ido cambiando, eh, esas galaxias... Eh, eh, primitivas se han, se han ido fusionando entre ellas y han dado lugar a lo que vemos ahora en el universo cercano. ¿no? Y a continuación vemos algo sobre eh, nacimiento de estrellas y sistemas protoplanetarios. Las estrellas nacen dentro de grandes nubes de gas y de polvo y es, es prácticamente imposible observarlas en el rango visible. El polvo no nos deja ver la radiación, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco la diferencia entre una imagen obtenida en el rango visible y una imagen no obtenida en el rango infrarrojo. ¿no? Eh, el efecto del polvo es que absorbe la radiación en el ultravioleta, en el rango visible y la remite en el infrarrojo. Los ¿no? telescopios como Webb y también radiotelescopios en Tierra pueden llegar a ver esa, esas zonas de formación estelar y formación de sistemas protoplanetarios. Prot prot prot y ya, a continuación, otro de los temas eh, eh, principales para web es conocer eh, eh, en detalle los planetas, exoplanetas, planetas en nuestro sistema solar también, pero eh, exoplanetas es a lo que me refiero aquí, y, y el origen de la vida, ¿no? estudiar la composición de los, de los planetas y ver si se dan las condiciones en, en ellos para la formación de la vida similar eh, a, a lo que conocemos en la Tierra. ¿no? Y ya creo que la siguiente transparencia ya pasamos a, a... Macarena nos va a contar todo lo que ha pasado desde el día de Navidad del año pasado. ¿Hasta el día de hoy? ¿Se me oye bien, Ismael? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues eh, sí, vamos a hablar ahora un poco de qué ocurrió, eh, el día del lanzamiento, qué ocurrió, cómo, cómo fue todo el lanzamiento y qué ha ocurrido hasta ahora. El web se lanzó el día de Navidad, el año pasado, 25 de diciembre de 2021, desde la Guayana francesa, desde el puerto espacial europeo. Y estas son unas fotos de varios días antes, de, de, de la última semana que estuvo en tierra. Y aquí se ve el telescopio web en su configuración plegada, porque claro, como, como es tan grande, pues eh, hay que plegarlo para poder ponerlo en un cohete. Y aquí se ve el carenado del cohete antes de que se pues, pusiera dentro Y la foto de la derecha, en la parte de abajo, pueden ver eh, esta parte rosada, es una parte del, del parasol de web, y, y eso es como se fue poniendo el carenado, eh, se deslizó poco a poco hasta que el Red ya quedó encapsulado. Y la siguiente es un pequeño vídeo sobre el lanzamiento, que espero que puedan oír. Con la cuenta atrás. from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the surface of the universe. Y en el lanzamiento pueden ver que a los Vehicle performance is nominal. Un par de cosas interesantes sobre, sobre el, el cohete y el vídeo. Eh, Vieron que a los lados de, del cohete hay dos propulsores y los propulsores dan el 90% de la energía necesaria para inyectar a Webb en su, en su órbita y para, digamos, eh, lanzarlo al la espacio. Y aproximadamente, el lanzamiento es muy rápido, pero el, el cohete tarda como un minuto en romper la barrera del sonido, y después de eso, empieza todo el proceso de, de separación vamos a ver este no es este siguiente vídeo eh, es una imagen real dentro del cohete Ariane 5 había una cámara y van a ver la separación el momento en el que el telescopio se separa del, de la, la, la parte superior del cohete e inicia su viaje en el espacio y es una realmente es una imagen bastante espectacular. Esto es una imagen real. Aquí está todo el, todo el telescopio, todavía está, digamos, pegado al cohete, y aquí es cuando se separa. Estos son unos pequeños propulsores que le, que le dan energía adicional. Y, por supuesto, al fondo vemos la Tierra. Y en breve, cuando esté un poquito más alejado, van a ver cómo el, los paneles solares, el panel solar se desplegó. Y eso es una, fue un momento crítico para la misión porque necesitas la energía solar para empezar a digamos, encender todos los, los mecanismos y, y proporcionar energía. Y es un, no, eso no se mandó un comando desde tierra, sino eso ocurre de manera automática cuando el telescopio eh, alcanza la estabilidad necesaria para ello. El lanzamiento fue tan bueno y tan optimizado que se ahorró muchísimo combustible. Y todo el combustible que se ahorró en el lanzamiento, porque la trayectoria fue básicamente perfecta, se va a utilizar para poder eh, operar el telescopio durante más años de lo que inicialmente se, se pensaba. Y este es el momento en el que se despliega el panel solar. De hecho, varios, minutos antes de que se esperaba que se desplegara, fue una suerte... Que fuera tan rápido, así pudimos verlo. Muy bien. Lo siguiente que ocurre, como comentábamos antes, el web es muy grande. Se lanza plegado, lo siguiente que ocurre es que hay que desplegarlo. Y esto es una, una animación, esto no es una cosa que... que fuera posible ver en directo. Pero realmente la secuencia nominal, estos pasos fueron exactamente los que se ejecutaron. Entonces, esto es lo que acabamos de ver en directo, el despliegue del panel solar. Y como a las dos horas se despliega la antena de comunicaciones, esta, esta antena chiquitita de aquí, a los tres días se despliegan la, los soportes del parasol. Y luego se separa la torre. Todos estos movimientos eh, requerían eh, que muchísimos mecanismos trabajaran de manera trabajaran adecuadamente, básicamente. Y había una cierta preocupación de que algo fallara, con lo cual había muchísimos procedimientos para, si algo no va bien, cuál es el plan B. Aquí vemos cómo el escudo, eh, el parasol se empieza a tensionar. Pero de hecho... Eh, Funcionó todo muy bien y funcionó todo muy bien a la primera sin, sin problemas, fue la verdad bastante increíble. Y aquí lo vemos de una manera muy acelerada, todo este proceso requirió eh, aproximadamente unas dos semanas. Aquí se separan todas las partes del escudo, del, del parasol, son cinco. Y este fue un momento en el que ya aquí tenemos un telescopio, porque el espejo secundario se ha puesto delante del espejo primario y aquí ya es posible que la luz se refleja en el primario y entre eh, hacia los instrumentos. Y finalmente las dos alas laterales del espejo primario se colocan en su posición nominal. Y el siguiente paso después de esto, aproximadamente a un mes del lanzamiento, es la inyección en la órbita final, de lo que vamos a hablar un poquito eh, ahora mismo. fotografía de, de la órbita. Entonces aquí tenemos la Tierra, el Sol está muchísimo más lejos por aquí, la Luna y esta es la órbita de Web. Web orbita eh, a, alrededor del punto L2. El punto L2 está aproximadamente a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, por eso tardó un mes en llegar. Esto es una simulación básicamente de, del viaje y aquí finalmente se inyectó en la órbita. Y da vueltas alrededor del punto L2. ¿Por qué el punto L2? Pues Porque es un punto eh, muy estable debido a la configuración del Sol y la Tierra. Ese punto básicamente es fácil para Webb orbitar alrededor de él sin gastar demasiado combustible. Y es por ello por lo que, por lo que se eligió. Y la, la inyección orbital final ocurrió aproximadamente un mes después del lanzamiento, el 24 de enero. Y este pequeño vídeo de aquí enseña cómo realmente es el movimiento. Tenemos el Sol, la Tierra, y Webb siempre orbita con el parasol, mirando al Sol para proteger el telescopio y los instrumentos, de una manera muy, muy suave y constante. Es siempre la misma configuración. Tierra, Sol, Webb, orbitando alrededor de ese punto. Una vez tenemos el telescopio desplegado, como lo tenemos ahí, y una vez esté inyectado en la órbita, el siguiente gran paso es eh, alinear todos los espejos. entonces web tiene 18 segmentos. Entonces, en el momento del lanzamiento, básicamente es como tener 18 pequeños telescopios. Es por eso por lo que cada espejo tiene detrás un actuador para poder moverlo. El actuador realmente puede hacer movimientos increíblemente mm, precisos. De hecho, miles Básicamente del tamaño de un pelo, pero muchísimo más pequeño. Entonces aquí, esto es una representación, esto es una simulación de lo que ocurre al principio. Luego veremos las imágenes reales. Al principio se apuntaron todos los espejos a una, a una estrella, una estrella muy brillante. Entonces se consiguen 18 imágenes. Después de eso se empiezan a mover muy suavemente todos los espejos de manera muy precisa para identificarlos y para conseguir que las 18 estrellas sean una sola. Y todo este proceso de alineamiento y perfeccionamiento para que todo funcione como un único espejo, en vez de como 18, lleva varios meses. De hecho, es un proceso bastante largo y, y complicado que ya se ha terminado y es lo que vamos a ver a continuación. Esto es una imagen real. Esto fue una de las primeras imágenes que, eh, básicamente la primera imagen donde se apuntó el telescopio a una estrella muy brillante y lo que se, vea es, lo que se veía era esta de aquí. Cada una de las... Eh, son 18 copias de la misma estrella. Cada uno de estos puntos es generado por uno de los segmentos del espejo primario. Por eso tienen eh, estos números, porque cada segmento tiene su, su nombre, digamos. Entonces, se, gracias a estos pequeños movimientos se, que, se identificaron todos los segmentos. Es decir, observa las estrellas, mueves solo uno de los espejos, uno de los segmentos, y ya sabes cuál es. Entonces, esta es una de las alas. Esta es otra de las dos alas, las que se desplegaron al final, y el resto son el resto de los segmentos del espejo primario. El siguiente paso es que de todo esto tienes que darle una configuración mucho más ordenada, y esto es lo que se ve aquí. Si ven, esta es la configuración hexagonal de los espejos y cada uno de ellos, de nuevo, eh, refleja una estrella. Esta imagen está muy, muy distorsionada porque está muy fuera de foco. Entonces, poquito a poco se van enfocando y se consigue que esos 18 puntos pues, eh, sean puntos mucho más precisos y mucho más perfectos. Y finalmente, después de un proceso iterativo, que requiere bastantes horas de, de observación y trabajo, esto es lo que se consigue. Una estrella en el centro, un telescopio básicamente perfecto, tiene una configuración óptica es, es bastante increíble. Y al, y al fondo, como regalo, digamos, como bonus, es, todo esto son pequeñas galaxias que se observaron en el proceso de alinear todos los eh, espejos. Y esto realmente da una idea de la precisión con la que se va a poder observar y el detalle. Porque al tener un espejo tan grande, los beneficios inmediatos son que consigues muchos fotones, consigues, eh, digamos, eh, recuperar mucha luz y también consigues muchos detalles. Es decir, el telescopio va a poder observar objetos muy débiles, muy lejanos, con muchísimo detalle. Y por supuesto objetos cercanos, pero eso... Um, sea por descontado, básicamente. En todo este tiempo, eh, eh, si ha seguido el progreso de Web, pues se ha hablado mucho de los despliegues, de, de la inyección en la órbita, de cómo se han configurado los espejos. Al mismo tiempo, los instrumentos, los instrumentos de abordo, pues todo lo que se ha hecho es, se ha empezado a la puesta a punto, es decir, hay que encender los instrumentos, hay que esperar para que se enfríen hay que verificar que todos los mecanismos funcionen bien. Es decir, me mecanismos pueden ser um, toda la electrónica, las ruedas de filtros, todas las partes móviles que tiene adentro pues, que funcionen bien. Eh, NIRCAM, el primer instrumento que Ismael enseñó, que no sé si se dieron cuenta, pero es un instrumento doble, básicamente, porque es un instrumento clave para todo el alineamiento de los espejos. Todas esas imágenes que hemos visto hace un momento se tomaron con NIRCAM. Y el motivo por el que es doble es porque si... Era tan importante alinear los espejos que, digamos, si uno de los instrumentos de NIRCA no funciona, pues tienes otro. Es una totalmente redundante. Y a partir de aquí, las próximas semanas, desde aquí hasta finales de junio, se van a dedicar a la calibración de los instrumentos. Es decir, observamos, básicamente eh, los telescopios observan fotones, observan luz. Todo eso luego hay que interpretarlo y pasarlo a unidades eh, físicas para poder compararlo y para poder medirlo de manera adecuada. Y finalmente en julio, las primeras imágenes eh, científicas y observaciones espectaculares que se van a compartir con el público se, se, serán, serán públicas en, en julio. Y empieza el primer año de observaciones con web. Y esto, bueno, ante todo muchas gracias por el interés en el telescopio y esto es una, un enlace al folleto de la ESA sobre, sobre web. Eh, está en muchos idiomas también en español y a disposición de todo el mundo. Y esta es, sí, esta es la última transparencia que teníamos Ismael y yo. Bueno, muchas gracias Macarena y Ismael por esta charla tan interesante. Y abrimos el turno de, de preguntas para los participantes, quien quiera, quien quiera ampliar la información o tenga alguna duda. puede activar los micros, las cámaras. Si no les importa voy a dejar de compartir, así puedo ver a todo el mundo. Okay. Vamos a ver el chat. Buenas tardes, no sé si puedo actuar ya. Sí, puedes hablar. ¿Qué tal? Bueno, me llamo José Antonio Fernández. Y llevo un comité de divulgación científica. Felicitaros por la actividad que estáis organizando ya la octava. Para que a todas las que puedo. Y en esta pues me he hecho un poco más activo. Eh, eh, mi pregunta a Macarena o Ismael, pero vamos, Macarena por último que ha comentado eh, ¿qué objeto, si se puede decir, será la primera luz que vea el instrumento? la primera luz del instrumento fue el objeto que ya vio la estrella que, que se utilizó para alinear los espejos ah, esa va eso a ser fue, es, eso, sí, eso, eso ya ocurrió hace, hace varias semanas y luego a partir de ahora eh, los primeros objetos son secretos de hecho que de hecho, yo tampoco sé cuáles son, y, y, y van a ser objetos muy... Um, lo llaman las ER las Early Release Observations. Eso es todo lo que se va a publicar en julio y va a ser accesible para todo el mundo. Y la idea es que sean objetos visualmente espectaculares y objetos muy conocidos para que se pueda ver el potencial del telescopio. Pero para ser formal, la, el objeto de primera luz fue la estrellita aquella que vimos eh, con NIRCAM. Perfecto, muy bien, gracias. A te preguntan si sabes el nombre de esa estrella ve, digamos, ve. Pues, la verdad es que el nombre no me lo sé de memoria, pero estoy segura de que si lo buscamos en Google aparece. Porque la, la imagen esa se publicó, la NASA tiene un, un, un blog, un blog para uh -huh. telescopios, y van publicando todo periódicamente. Uh -huh. Y el día que se publicó esa imagen, yo creo que como a la media hora, ya había muchísimos astrónomos mirándola, intentando analizarla, intentando... Um, tenerla Entonces, es, es una imagen del, es una estrella brillante del campo astrométrico de, de web, pero la verdad es que de memoria no sé cuál es. Yo lo acabo de encontrar, a ver, HD 84406. 84 lo pongo en el chat. Solo por casualidad. si en una charla yo tuviera que orientar, eh, ¿Al público hacia dónde ha mirado por primera el telescopio? ¿Hemisferio sur, hemisferio norte o qué constelación más o menos podría decirles que está esta estrella? Para bueno, para no buscarla ahora. No podría ser, pero si sí mantenemos la conversación. Está, sí. muy cerca la, está muy cerca de la Osa Mayor. Ajá, perfecto. Gracias. Eh, buenas tardes, Macarena. Hola, buenas ¿Sí? tardes. ¿Qué, hay? ¿Qué tal? Yo soy Vicente. Soy un astrónomo aficionado. Y... Encantado. Que pronto iré a La Palma a hacer mi afición mi un poco más definitiva allí. Eh, mi pregunta era sobre la composición de la imagen que se va a hacer. Entiendo que, que antes en, en Hubble, con, con los filtros que se usaban para hacer la paleta de colores, se configuraba de una forma estándar, con oxígeno, hidrógeno y demás. En infrarrojo, ¿cómo se hace esto? ¿También se hace con filtros y se hace una paleta de color por cada uno de los filtros o cómo va? Sí. Exacto, cada instrumento tiene una rueda de filtros, depende del instrumento hay más o menos, pues algunos tienen 10, otros tienen más. Eh, el, el reto, yo creo que para elegir la, la paleta de colores adecuados va a ser que, claro, son colores en el infrarrojo que no podemos ver, entonces habrá que traducir cada filtro a un color que podamos ver con, con, con nuestros ojos y que sea, digamos, visualmente eh, adecuado para resaltar, porque a veces, a veces la... la a veces la gente pregunta, bueno, los colores que se ven en las paletas, de estas imágenes tan bonitas, son falsos. Bueno, en cierto modo no es que sean falsos, porque realmente recibes los fotones, los mides y son todos diferentes. Es que hay que traducirlo a algo que nuestros ojos puedan entender. Entonces sí, el proceso va a ser básicamente para cada filtro elegir un color uh -huh. y que la combinación sea adecuada y visualmente agradable, pienso yo. Supongo que también se publicará, igual que se hizo con Hubble, que... ¿Qué filtro se usa? ¿Con qué rango de color? Sí, lista, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí, claro. Para poder entender en cuáles se está emitiendo más, en oxígeno, en nitrógeno, o en la parte sí, de infrarrojo. Sí, y la de parte. hecho, toda esa información de los filtros que hay a bordo y todo eso ya es público. Uh -huh. Hay bastantes páginas web que detallan. De hecho, si está interesado, la, la publicación online, la, el sistema online, es una especie de Wikipedia para web y se llama JDocs. J, -d -o -x. Uh -huh. y todos los detalles de los instrumentos, los filtros, las longitudes de onda, ahora, ahora busco un enlace y lo pongo en el chat, uh -huh. todos esos detalles están ahí ya disponibles eh, para quien quiera que, que lo quiera ver, y perdón, me estoy enredando mucho, pero para astrónomos y para astrónomos aficionados, en julio se harán todas esas observaciones, eh, serán públicas para todo el mundo, el... Uh -huh. Y cualquiera puede descargarse de los archivos y... y. tratarlos exacto. de usar una paleta diferente para sacar un color diferente como se Efectivamente, color, ¿no? exacto. <risa> Cada uno su, su maridaje de colores para que sea más o menos atractivo. ¿no? Exacto. Muy bien, muchas gracias. hasta Tenemos otra pregunta en el chat que Diego nos dice: ¿Podrá detectarse composiciones de atmósfera en los exoplanetas ya conocidos? Ismael, ¿querés tú contestar a eso? Sí, o sea, cada, cada, en cada rango del espectro entran eh, li, líneas de emisión en concreto que, que son características de eh, diferentes moléculas, etc. ¿no? Entonces, el, en el rango del web, del, del web obviamente hay, hay muchas de esas eh, líneas de emisión que se van a estudiar. ¿no? Hay, hay otras misiones más... más eh, bueno, diferentes diferentes Ariel por ejemplo de la Unión Euro de la Agencia Espacial Europea que está eh, diseñado para estudiar, para estudiar eh, exoplanetas ¿no? solamente digamos ¿no? mientras que James Webb los exoplanetas es una, una parte de muchos, muchos proyectos científicos ¿no? claro y, y si, si puedo añadir algo eh... Web no es un cazador de planetas, como, como ha dicho Ismael, pero sistemas como el, el TRAPPIST, este sistema planetario que ha sido muy famoso en los últimos años, se van a observar con Web y se espera detectar, um, en fin, a su composición química, la de, de la atmósfera y el potencial que tiene para que tenga vida, finalmente. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Ruth, que dice que cuánto... ¿Cuánto está limitado el campo de visión del telescopio por el hecho de tener que dar la espalda al sol todo el rato? ¿Puedo observar todo el cielo? Sí, a lo largo de un año puedo observar todo el cielo, sin, sin problema. Porque como va, digamos, es, es, es, tiene, eh, Ruth tiene razón en el sentido de que en un momento dado, por ejemplo hoy, pues el telescopio solo puede observar una cierta parte del cielo pero a, a medida que va rotando alrededor del, del punto L2 y alrededor del Sol y la Tierra, pues va es capaz de mapear todo el cielo. Entonces los astrónomos tienen un poco que, cuando ponen sus propuestas, una parte de ello es ver cuando, cómo es divisible y cuáles son las ventanas de observación en un año para cada uno de los objetos. Adrián nos dice cuál será su vida útil. Adrián, más que quitado la pregunta a mí. Ya que el Hubble lleva 32 años, ¿no ¿es posible que dure más? La vida, la vida, el requerimiento de vida son 5 años, pero va a durar más, va a durar, vamos, esperamos que dure 10, 15, bastante más de 5 seguro. Y parte de lo que limita la vida de, del telescopio es el combustible de a bordo, porque el combustible se utiliza para hacer pequeñas correcciones a esa órbita. Esa órbita eh, es una órbita muy estable, pero de vez en cuando hay. ...utilizar los propulsores para, digamos, darle un empujoncito y que se mantenga en la órbita. Entonces, cuando ese combustible se gaste, pues poquito a poco se irá saliendo de la órbita. Y mmm, 32 años es, son muchos años, ojalá que sí, ojalá que dure no, muchísimo. Eh, una parte interesante de las misiones es que mmm, todos los equipos de, por ejemplo, dinámica de vuelo y todos los expertos en la órbita harán lo posible por optimizar... Eh, la órbita y el uso del combustible para que dure lo más posible, pero cruzo las dedos para que dure 32, hasta <risa> luego veremos. Hay, hay veces que la limitación es el presupuesto, ¿no? ¿Sí? Eh, cuesta mucho, entonces las agencias tienen su, sus planes de financiación y, y, y de repente pues, eh, se quedan sin presupuesto y tienen que buscar ¿no? eh, más financiación para intentar alargar algunas misiones no ha pasado en, en muchas misiones anteriores no algunas se han apagado y se han vuelto a encender los eh, uh -huh. que también trabajan en infrarrojo por ejemplo una, una duda si me si me permiten o sea el hecho de que el tiempo de vida útil no como le decimos a estas misiones sea mayor del esperado inicialmente implica también que los gastos para poder operarlo pues tendrán que que, que comprometerse, porque es un regalo ¿no? poder tener el telescopio operativo por más tiempo. ¿no? Eh, ¿Cuántas personas de manera aproximada se encargan o están involucradas en la operación de este, de este telescopio? Cientos. Bueno, bueno. A, en este periodo, que es lo que llamamos el periodo de, digamos, puesta a punto, que es, son seis meses de lanzamiento a, hasta este verano, Estoy intentando pensar a la vez que hablo, eh, son cientos y cientos de personas, no, no sé si llegará a mil, pero si, si cuentas de principio a fin, toda la gente que va a estar involucrada en estos seis meses, son muchísimos. Una vez empecemos con las operaciones eh, regulares, en plan, pues bueno, se, se observa el un año de observaciones y, y todo eso, pues el número se reduce porque todas las personas involucradas en los despliegues y todas esas partes así tan complicadas, pues ya no, ya no hacen falta. Pero siguen siendo cientos, cientos de personas involucradas. Y pues claro, no es solo operar el telescopio, eh, mantenerlo en órbita, subir el plan de observación para que se ejecute, sino también todos los equipos que hay detrás para calibrar esos datos y para ayudar a los observadores. Entonces, son bastantes cientos de personas eh, dedicadas a, a ello. Entonces, sí, de la manera que funciona es que habitualmente, eh, después del tiempo nominal de vida, pues cada, cada dos años creo que es o cada, cada cierto tiempo hay una digamos una revisión se reúne un comité y dicen bueno hay que hace falta esta financiación cuál es la productividad científica del telescopio la comunidad está contenta pues claro no, no solo la comunidad científica sino también la comunidad todo el mundo entonces por eso se hacen muchos esfuerzos para eh, digamos llevar el telescopio y los resultados a todo el mundo no solo a los científicos sino a todo el mundo pero sí cientos de personas que necesitan un sueldo todos los meses. Muchas gracias Maca. Me gustaría comentar que no quería haberlo dicho antes, pero eh, el web y muchas otras misiones en parte lo han financiado ustedes mismos, aunque no se den, no se hayan dado cuenta. De nuestros impuestos eh, va la contribución española a la Agencia Espacial Europea. O, o contribuciones a, a grupos científicos a través de los planes de investigación y desarrollo del, del Ministerio de Ciencia. Eh, entonces, bueno, es, es, es de todos nuestros, lo hemos, lo hemos pagado, aunque sea poco, bueno, poco o mucho, pero lo hemos pagado. Es de ustedes. Sí. Eh, una pregunta, Ismael, si, perdona, Alejandra, si no te... En eh, el, el, el tema de la detección, eh, digamos, o, por lo menos esperamos alcanzar con, con este telescopio, eh, esos objetos más lejanos de inicio de, del Big Bang eh, bueno, sabiendo que, que los objetos más lejanos eh, viajan a mayor velocidad en ese incremento que tienen de velocidad en el desplazamiento cuando detectemos un objeto superior a los 14.000 millones de años luz eh, claro, estaremos los más próximos lo que pensamos que es el origen del Big Bang pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos determinar que ese objeto digamos es en ...la cuna o el inicio, bueno, o en este caso los datos más antiguos. Si descubrimos algo a 14.000 millones sería realmente un bombazo... ...porque la edad del universo es, es menor que eso, ¿no? Ha, ha, redondeado, ha redondeado, ¿no? Y, y tampoco podemos observar realmente el, la zona temporal más cercana al Big Bang... ...porque es una, es una parte oscura, el universo ya era oscuro en ese momento... ...a la radiación visible... Entonces empezamos, la, se espera empezar a poder observar objetos a, a galaxias y las primeras estrellas en lo que llamamos el comienzo de la época de re reunización. Entonces de todo eso se sabe mucho, mucho y poco al mismo tiempo, gracias al, gracias al Hubble. ¿no? El, el Hubble ha detectado algunos de esos objetos, pero no ha sido capaz de obtener espectroscopía eh, detallada. ¿no? Entonces, por ejemplo, el instrumento en el que trabaja Macarena, Miri, eh, tiene, tiene espectrógrafos que son capaces de, de, de ver líneas de emisión desplazadas a, a, al rojo en una cantidad muy grande, ¿no? que son indicativos de que, de que est eh, están en esas épocas tempranas del universo. Yo, yo lo comparo con, con una persona, eh, supongamos una persona de 60, 70 años, bueno, pues estaríamos, estaríamos observando que el universo actual fuera una persona de 60, 70 años, de la edad de una persona. Estamos observando algo que tiene meses, eh, es un poco la, la, la comparación. ¿no? Ahora, ahora mismo se, puede observar, se pueden detectar objetos, digamos, que tienen un año en esa comparación. ¿no? Entonces, tras, se trata de ir más allá y verla eh, en mucho más detalle que, que con el Hubble. El Hubble y otros telescopios, Alma, por ejemplo, también hace... Ir un tipo... poco, y como tú dices, igual lo responde a la, a la última detección que hizo el Hubble. ...con la estrella más lejana hasta ahora detectada eh, en el universo... Uh -huh. ...y que un poco de controversia porque la gente no entendía muy bien... ...lo que es la posición de la estrella con respecto a ese desplazamiento... ...a la distancia que según la luz nos llega... ...y empezaron ahí a, a meter conceptos un poco erróneos... ...y, y, y bueno, en este caso eh, que esperemos también que, que la, la prensa... sea haga un, un poco más de detalle... Eh, de las futuras noticias de esta detección de objetos tan lejanos eh, para que la gente, bueno, si ya el, el universo es un poco incomprensible con su dimensión y, y su forma eh, la verdad es que es un poco como el origen de la vida, ¿no? el querer ¿de dónde venimos? ¿de, de este Big Bang? ¿cuál es el objeto más cercano? Eh, yo creo que va a ser la lucha es lo que espera todo el mundo de este telescopio aparte de, de, de los exoplanetas, por supuesto de definir un poquito mejor el, la composición de estos, de estos cuerpos esa, esa estrella a la que te refieres, no sé si los demás están un poco al tanto de ese, de ese descubrimiento. Eh, en realidad, el descubrimiento se hizo gracias, además, de, además del telescopio espacial Hubble, eh, gracias a, a cúmulos de galaxias, lente, lentes gravitacionales. ¿no? Entonces, es como tener otra lente más que nos ayuda a, a encontrar objetos débiles. ¿no? Eh, entonces, en este caso, eh, el efecto del cúmulo de galaxias produce una, una magnificación, aumenta el flujo en, a, a niveles muy altos, eh, creo que era un factor de, lo en de 1.000 o 2.000 o algo así. Y, y eso permite ver estrellas individuales, algo que, que nadie, nadie hubiese soñado hace hace, hace pocos años. ¿no? Yo participé en el descubrimiento anterior en un, un artículo que era a, de región del rojo bastante más bajo, pero en ese caso era, era el récord. Eh era La, la, la llamamos eh, Icarus, a, a esa estrella. ¿no? eso Estaba una, una galaxia Z1.5, a desplazamiento del rojo 1.5, y ahora hablamos a, de algo a desplazamiento del rojo, comparables con los que estamos hablando, ¿no? de, de, de, cerca de la época de no lo cual es increíble. ¿Tenemos hay, un par... Ah, perdón, Imael, que pensé no, que... Digo, hay, hay, hay españoles que han participado en ese, en ese descubrimiento. Chema, Diego... Eh, y, y otros Muy bien, tenemos un par de preguntas más en el chat Juan Ortega, eh, cuando estábamos hablando de, de, de la, la vida útil y de la gente que podía estar trabajando en el proyecto él, él comentaba sobre cómo podían afectar eh, pues la situación política pues a la sostenibilidad del proyecto ¿no? y, a, y cómo afecta a los resultados científicos Sí, la, la política afecta mucho a la ciencia. Sí, pero en este caso, es una, gracias Juan por la pregunta, porque mmm, el, el, la manera en la que el primer año de ciencia del telescopio se, se ha construido, digamos, es como muchos otros telescopios con una serie de propuestas, pues los astrónomos interesados mandan sus propuestas y se evalúan por un comité y lo bueno es que se... Es un sistema de propuestas anónimo. Es decir, el comité que lee la propuesta y la evalúa no sabe quién la manda. Y no saben quiénes son el equipo científico, ni el investigador principal, no se sabe nada. Entonces, básicamente la leen de una manera lo más objetiva posible. Y de hecho, se requiere que todos los investigadores que envían propuestas no digan, por ejemplo, que no digan cosas en plan pues mi artículo de este año, dijimos esto, lo otro, tiene que ser una, un, un lenguaje muy neutro para que el sistema de selección sea lo, más, eh, o lo menos sesgado posible. Entonces, desde un punto de vista de quién se lleva las propuestas, dentro de lo posible, está bastante, es bastante neutro, porque no se sabe quién la escribe. y a otras consideraciones eh, políticas, pues bueno, de momento no hemos tenido ningún problema, toco madera, pero... Eh, hay, hay una, Yo creo que todo el mundo es consciente de que ya no solo problemas políticos, sino sesgos de, de género, de, de raza, de lo que sea, pues se, se intentan quitar todos haciendo las propuestas anónimas. Macarena, pero yo tengo una pregunta. ¿Hoy por hoy hay financiación para la opera, mantener la operación durante cinco años más o hay, uh -huh. hay, hay financiación para más allá de esos cinco años? Para los cinco años, seguro, y luego después tiene que haber, gracias, Juan, y luego después tiene que haber um, extensiones. Y de la manera sí, en la que funcionan Hay que aprobarlas, claro, claro, hay que aprobarlas. Entonces, la manera de que se aprueben es que la misión sea exitosa, que produzca ciencia, que haya muchos artículos, que, se, que haya muchas publicaciones en revistas para todo el mundo, no solo revistas científicas, etc. Entonces, va a haber mucho esfuerzo en esa, en esa dirección. Pero sí, tienen que aprobarla todas las agencias. ¿Y el 100% del tiempo de observación es abierto o hay algún tiempo reservado para las agencias financiadoras que han puesto dinero? Hay, eh, en el primer año, eh, hay, a, a ver, todos los equipos que construyeron los instrumentos y participaron en, digamos, muchos años de trabajo y esfuerzo, tienen lo que se llama el las observaciones de tiempo garantizado, entonces cada investigador principal de cada instrumento se le dio un número de horas como pago, digamos, entre comillas, a, al esfuerzo. Entonces, eso, ese tiempo no es abierto, sino que se asignó, fue parte de, digamos, los contratos iniciales. Si tú eres un equipo que hace un telescopio, un, un instrumento, pues aquí tienes un número de horas para observar y, y utilizar el instrumento. Aparte de eso, el director de Space Telescope tiene un cierto número de horas, para proyectos que habitualmente son de tiempo, um, digamos que ellos seleccionan el proyecto, pero luego son datos públicos. Y aparte de eso, todo es abierto, excepto el tiempo de calibración, porque todos los años hay que dedicar un cierto porcentaje a um, observar fuentes estándar y caracterizar los instrumentos para calibrarlos bien, para estar seguros de que funciona todo bien. Aparte de eso, todo el tiempo es abierto y, y básicamente cualquier investigador puede solicitarlo. Es solo un sistema competitivo. Basado en excelencia. Basado en la excelencia, sí. Nos pregunta Adrián otra vez sobre las atmósferas. Eh, dice si será capaz, capaz de, de observar las atmósferas de planeta y saber si hay vida. Um, ¿Observar las atmósferas de planeta? Sí. Sí, sí es uno de los objetivos. Um, saber si hay vida es una pregunta... Es una pregunta con truco, digamos, porque lo que, lo que va a hacer es observar las atmósferas del planeta, caracterizar su composición química y podremos decir, um, con lo que conocemos nosotros sobre la vida aquí en la Tierra y lo que podemos extrapolar, ¿esas condiciones son adecuadas para que haya vida o no? O sea, no, no creo que podamos decir categóricamente, pues sí, aquí hay vida y aquí no, pero desde luego se podrá decir, este planeta tiene todos los factores que nosotros conocemos que pueden ser favorables para, para la vida. Muy bien, veo que Miguel ha hecho otra pregunta sobre la potencia del transmisor y Ismael le ha dado una... Ya la he contestado. Ya le he contestado poco. que no lo sé, pero le, le he dicho dónde buscar esa información. <risa> claro. Pues si ¿sí alguien quiere hacer la última pregunta para compensar el, el tiempo que hemos tenido un poco de, de parón técnico. Si nadie pregunta, yo quisiera saber, por ejemplo, <risa> de eh, iba a decir combustible no descombustible de sistema de generación de energía para ese enfriamiento ese equipo que necesita más, del, más, más frío del cero fruto que los 37 grados Kelvin que, que estaba anunciando, no recuerdo muy bien cuántos grados Kelvin tiene que trabajar ese instrumento eh, El MIRI tiene que trabajar a 6,7 los detectores bajo 7 grados Kelvin que por cierto había una rata en, en los centígrados, es menos 266 centígrados entonces es, es, es aproximadamente entre 6,5 y 7 grados por encima de cero absoluto y tiene, el resto de los instrumentos se enfría, como bien dijo madre es un enfriamiento pasivo, básicamente el parasol los protege y es una cuestión de tiempo, se espera y ya, ya han llegado a su temperatura y para Miri eh, tiene, es una especie de nevera básicamente, es una especie de refrigerador con un circuito cerrado que se extiende, si se acuerda de estar el espejo primario, pues se extiende desde la parte de atrás del espejo primario hasta donde est eh, están los instrumentos y tiene líneas de enfriamiento, como la nevera de casa y un gas que circula alrededor. Entonces eso es lo que se utiliza para mantenerlo más frío que, que el resto de los instrumentos. Y luego también está muy bien aislado térmicamente para, para no afectar a, al... Claro, los instrumentos están todos juntos en, en un módulo, entonces si Miri está demasiado frío, puede afectar al instrumento de al lado, que no quiere estar tan frío, quiere estar un poquito más caliente. Entonces está muy bien aislado térmicamente, para que eso no ocurra. No, donde toda la complejidad, digamos, es, es una, un, un circuito básico, sencillo, de, de, con, con un gas refrigerante y, y nada más. A llevar en en una en Esa complejidad y en esa distancia... Iba a llevar un sistema de, de, de esa producción de energía para enfriar, eh, algo más complejo. Es, eh, es cierto, es un, es un concepto sencillo, digamos, pero al mismo tiempo eh, requirió mucho trabajo porque cuando el telescopio se desplegaba, cuando esa torre elevaba el espejo primario y, y se iba todo poniendo a punto, el, el, el sistema de refrigeración también se extendió y también hubo que empezar a funcionar. Entonces... Mmm, lo bueno que tiene, lo realmente bueno que tiene, es que no otras misiones el, se enfrían utilizando un, un contenedor enorme lleno de gas criogénico. Lo bueno de este es que como es un circuito cerrado, no depende de gas que se va a gastar, sino que va, va a estar utilizando durante, vamos, básicamente muchísimos años. Va a estar funcionando. Qué bueno. Gracias. ¿A usted? Muy bien, pues muchísimas gracias. Macarena, y Mael por vuestro tiempo, por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Esperamos volver a, verlo en otro, volver a veros en otra ocasión y seguir conociendo más, más detalles del Gen Web y, y de, lo, de los grandes descubrimientos que está por traernos. Ojalá. Muchísimas gracias por invitarnos. Este Muchísimas gracias por vuestra participación, a los amigos del IAC que están hoy con nosotros. También aprovechamos para decirles que estamos organizando algunas otras actividades, además de estas charlas. Eh, vamos a proponer también ya algunas visitas a los observatorios de Canarias. Eh, tendríamos en especial consideración a aquellas personas que se han ido uniendo en directo a estas charlas que quedan grabadas y a disposición del resto de amigos del IAC y posteriormente compartidas en redes. Pero bueno, sobre esto Alejandra ya os irá adelantando información a través de la distribución de, de los correos electrónicos. Pues nada más, por mi parte también. Muchísimas gracias, Maca, Ismael, y seguimos en contacto. Encantada, hasta luego. Ah, hasta gracias. luego, chao. Chao.